La ciudad capital, de parte de, de nosotros, la Policía Nacional, nos llegaron 50 hombres. El ejército llegaron alrededor de 60 hombres, ¿verdad? Eh, los cazadores. Y también, eh, también tenemos por aquí la presencia de Ciudad Tranquila. Eh, siéntase tranquilo, verdaderamente, que nosotros vamos, vamos a llevar paz a este pueblo que realmente un pueblo bueno, un pueblo laborioso. En el dos que... personas no pueden, no pueden quitarle la paz y la armonía. No nos van a tener de frente, nos van a tener de frente totalmente. Nosotros precisamente para eso estamos y fíjense que contamos con, con esta fuerza, nuestros hermanos mayores. Muchas gracias.